Bueno, les saludamos desde Caracas, Venezuela. Soy Sandra. Para nosotros como mujeres ha sido como muy difícil mantener el, el, el confinamiento para del COVID-19. ¿Por qué? Porque bueno, aquí en el barrio los servicios básicos como que son muy difíciles, son de la son muy difíciles. El agua para, lavar, limpiar, eh, el internet y la luz que te ayudan a, a que ayuden en las tareas, en la educación de los niños y también en la educación propia, ya que todo es como este, por, por internet. La mayoría de nuestra población se mantiene del trabajo informal y bueno... No, no puede salir a hacer ese trabajo informal porque debe mantener algunos distanciamientos. Nosotros, la mayoría de nuestras mujeres en nuestro, en nuestro barrio, somos como eh, autogestionamos la vida, ¿no? Y en estos momentos de aislamiento no nos podemos encontrar, no nos podemos eh, discutir colectivamente no podemos tomar decisiones porque bueno tenemos más que mantenernos en las casas. Yo creo que bueno nuestra expectativa es que todo esto mejore y que podamos encontrarlo para seguir este, manteniendo y autogestionándonos. Venezuela en estos momentos está pasando por un, una crisis económica y que porque bueno estamos bloqueados, estamos sancionados, estamos atacados por algunos, algunos alguno, algunos países, algunos imperios y eso también ha dificultado las cosas en el bar.